A pesar de las dificultades, hoy nos volvemos a encontrar en un congreso de participación. Esta es una de las señas de la identidad de nuestra red, ser punto de encuentro, de apoyo y de partida de todos nosotros y nosotras. En todos estos años hemos aprendido que participar es una de las claves para alcanzar la vida digna que todos y todas merecemos. Solo a través de la participación social, de la, de la sociedad en que vivimos, podemos ser juez, y parte de nuestras vidas, ese es nuestro derecho.